La transformación que está viviendo el sistema educativo necesita de unos docentes preparados para desarrollar en las aulas competencias de aprendizaje permanente que permitan a su alumnado adaptarse a las exigencias del siglo XXI. Para ello debemos promover aprendizajes contextualizados, individualizados, prácticos y eficientes, tal y como promueve el modelo de educación STEAM. El aprendizaje es significativo cuando proviene de un pensamiento profundo y para ello hemos de tener presentes las fuerzas culturales del aula. El trabajo sistemático del pensamiento se infusiona con el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del lenguaje, del ambiente, el tiempo, el modelado, las interacciones, las oportunidades y las rutinas. El pensamiento visible se trata de la representación observable que apoya el desarrollo de la comprensión y las estrategias cognitivas para generar, clasificar, o profundizar en las ideas, preguntas, razonamientos o reflexiones de un individuo o grupo. Este enfoque pretende fomentar todas aquellas habilidades cognitivas y disposiciones para profundizar en los aprendizajes a través de un pensamiento más eficiente. El modelo de educación STEAM requiere de la utilización de un enfoque basado en la comprensión y el aprendizaje profundo para fortalecer y reforzar el aprendizaje competencial. En nuestra asignatura Cultura del pensamiento en el aula te formaremos para adquirir diversas competencias, pero especialmente en la denominada Enseñar a pensar, fundamental para promover estudiantes autónomos, metacognitivos y críticos. En la asignatura Cultura del pensamiento en el aula se trabajarán los siguientes contenidos. ¿Qué es la metacognición y cuáles son los diversos enfoques basados en el pensamiento y la comprensión? ¿Cómo fusionar la promoción del pensamiento con las diferentes metodologías activas? y cómo promover una cultura del pensamiento en el aula a través de las fuerzas culturales y movimientos del pensamiento. Además, también profundizaremos en conocer las estrategias para promover el pensamiento y la comprensión como son las rutinas y las destrezas del pensamiento. Utilizaremos diferentes herramientas tecnológicas para promover el aprendizaje y el conocimiento. También profundizaremos en diversos instrumentos para evaluar el pensamiento en el aula. Y por último, vincularemos todo lo anterior con la promoción del pensamiento crítico y su importancia en el siglo XXI. En esta asignatura aprenderemos a través de metodologías activas en las que se fomentará la construcción del conocimiento a través del trabajo cooperativo en el grupo clase. Utilizaremos rutinas y destrezas de pensamiento para aprender los contenidos de la asignatura y conocer estas herramientas en primera persona. La duración de la asignatura es de cuatro semanas. Y el estudiante distribuirá su tiempo de trabajo en tutorías online, visionado de vídeos, lectura de documentación y realización de actividades teóricas y prácticas, tanto de carácter grupal como individual. También se llevarán a cabo diferentes sistemas de evaluación. De todas formas, podrás encontrar más información en la guía de la asignatura.